Regresamos a Cops con armas de banana. ¡Quieto! ¿Es. ¿Es una banana? No te importa lo que es, yo soy un policía. No, tranquilo. No, no, no, no, no te alteres. Hay dos salidas de esto. ¿Qué le hizo Peter a Cops? ¡Pony, ven a empujarme enojada!